Vidaya Ugeishiago Osatcheco Asmo, Saimbat begira da ekarri nahi María Martín, Itchia Reta Andoni. Orrela Kogausa Gertáchen dirá, Visitsa Andoni. Horrelako gauza sin laguna Bizitza fundamentus. Bueno, este va a fundamentuz, un bueno, de gú. En realidad, te poliedrikoa dela esaten la eta ikuspegi que garrantzia asko es da. Gizartelanean ari gerenok, gizarte, geranok, gizarte politike, politikeden bueltan gabiltzanok, errealitatearen amaika urpegiak bere eta bilatzen saiatzen gara, erantzunaren egokitasuna hor dagoela sinistuz. Denen begiraden arteko elkarrizketa eta elkarlan, elkartzean. Eta hemen elkarrizketa txiki bat izan, izango dugu, txikia baino esanguratsua dudari gabe. dudarigabe. Eh? Guasen en poliki poliki solas al diarequinastea. 14 de marzo de 2020. En Tolosa recién acabábamos de celebrar el carnaval. Fue a finales de febrero. Iñautería tiene esa habilidad visión o quizá descaro, para poner a la vista aquellas historias, situaciones, ocurrencias significativas, incluso singulares de la vida cotidiana de las personas. Ese año muchos se disfrazaron de coronavirus, sin ser conscientes de lo que nos venía encima. El 14 de marzo se publicó el Real Decreto que establecía el estado de alarma y cuya principal medida fue el confinamiento domiciliario. Durante los meses que estuvimos confinados, nacieron o quizá renacieron redes vecinales, se crearon, se activaron movimientos de ayuda, redes solidarias para atender a personas vulnerables. El valor de la solidaridad y la fuerza de los vínculos relacionales ocuparon un lugar un poco más significativo en nuestras relaciones sociales. Vimos y vivimos movimientos que nos llevaron a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudir, a las y a los profesionales esenciales, sobre todo a los del sistema de salud y también, ¿por qué no?, a los del sistema de servicios sociales. Aunque también conocimos algún que otro cartel vecinal con mensajes amenazadores instigadores hacia esos mismos profesionales por el simple hecho de estar trabajando por atender a las personas enfermas o vulnerables. Visibilizamos y pusimos rostro a situaciones cercanas a las que nuestro correr del día a día no había prestado suficiente atención, Personas mayores, solas y temerosas de salir de su casa. Aislamiento, miedo, fragilidad, incertidumbre. La trabajadora social Cora Munarriz aboga por la comunidad como una de las piezas clave para la sostenibilidad de la vida, considerando que es desde la propia comunidad, desde donde las ciudadanas y ciudadanos que son parte de ella pueden crear redes relacionales de reciprocidad, de ayuda mutua, que sirvan de sostén a las personas. Y es a través de la comunidad y de las capacidades de sus miembros desde donde se pueden movilizar los recursos para mejorar y ampliar el bienestar de las y de los ciudadanos. María Silvestre es catedrática de la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, profesora del Grado de Trabajo Social también, entre otras cosas, María. María, el 15 de diciembre del 2021... Publicas la obra colectiva titulada Valores para una pandemia, la fuerza de los vínculos. En tu opinión, en Euskadi, ¿tenemos esas capacidades colectivas? ¿Cuál es el sustrato del que partimos para poder avanzar en ese camino? Es que recasco. Anne. Eh, bueno, en primer lugar, eh, antes de contestar ¿no? a, la, a la pregunta, quiero agradecer la, la invitación. ...a formar parte hoy de esta mesa... ...y a formar parte del proyecto de Torques Sena de que ...de la Diputación Foral de, que de Guipúzcoa... ...y agradecer, ¿no? yo creo, el proyecto... ...por lo que implica de gobernanza colaborativa... ¿no? ...y de los proyectos conjuntos y trabajos... ...pues bueno, que hemos venido haciendo... ...y seguimos haciendo desde la Universidad de Deusto... ¿no? ...de la mano de la, de la Diputación... ...así que es un placer hoy estar, estar aquí... Y, sobre todo, viendo un público tan, tan joven, ¿no? vamos a hablar de, de valores. Entonces, cuando hablamos de la juventud, yo creo que hay dos cosas. Una, la juventud es tan diversa como la población adulta, pero es verdad que tienen un mandato generacional. ¿no? Y si estamos hablando de transitar hacia las comunidades, ¿no? es decir, cómo y, ¿no? eh, son los valores también de esta juventud que, que debería ¿no? construir construir sociedad. Entonces, a la respuesta, Xavier lo decía ahora cuando cerraba, eh, que por cierto es el exalcalde del pueblo de una de mis hermanas de Vilasada Edal. Yo soy vasca de, en adopción, eh, catalana de origen vasca de adopción, nadie es perfecto. Llevo tantos años aquí que soy más vasca que catalana, pero mi hermana vive en Vilasada Edal, casualidad. Eh, pues bueno, eh, creo que cuando hablamos de si tenemos los valores, lo decía Xavier en Euskadi tenemos todo un entramado eh, social y que yo me atrevería a decir también un entramado a nivel valorativo que teóricamente ¿no? potencial sería un elemento potenciador que, que promovería o que debería promover el, el marco de comunidad. Pero yo tengo unas reflexiones más allá ¿no? de si tenemos o no tenemos esos valores, esos vínculos ¿no? y qué valores son eh, y qué necesidades se, se expresan. En el texto que tú comentabas hay un contexto que es el contexto de pandemia, el contexto de COVID. Y yo creo que el tema del contexto es muy determinante, es decir, eh, si hablamos de la comunidad ¿no? y la definimos igual muy genéricamente, pero igual la hacemos equivaler ¿no? a la idea de la solidaridad social, ¿no? es decir, marcos comunitarios en los que se expresa, ¿no? se promueve a través de la interacción y la interrelación de, de las personas, marcos de solidaridad, de ayuda mutua, ¿no? de atención, de cuidado… Eh, incluso de cambio social, ¿no? como comentaba, ¿no? Él lo ha vinculado más a todo el tema de la acción social, desde el origen de clase, pero también de necesidad. ¿no? Y es a donde quiero ir. Al final, el contexto genera una necesidad. Y ante una situación de necesidad, es verdad que articulamos marcos de respuesta comunitaria y somos capaces de hacerlo. Eh, la duda es si esa tensión se mantiene cuando no existe el contexto, cuando no existe la, la necesidad. ¿no? Entonces, sí creo que las situaciones de... De, de crisis, estamos hablando de crisis, pues las situaciones de crisis y de cambio social sí generan y articulan ¿no? eh, la necesidad de la comunidad. Y hay, voy a mencionar dos, dos ejemplos muy claros, ¿no? es decir, eh, retomando ¿no? la teoría sociológica y el trabajo social. Eh, a finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? las sociedades cambian, derivado de la industrialización, urbanización, grandes ciudades el trabajo en las grandes fábricas, el abandono de la ruralidad, ¿no? y Emil Durkheim empieza a hablar ¿no? de cómo hay una solidaridad mecánica que se está perdiendo frente a una solidaridad orgánica que no genera marcos de, de interrelación y de cuidado. Y es verdad que esa solidaridad mecánica que estábamos dejando de lado, que es más propia de la ruralidad, de los pueblos más pequeños, tiene un elemento de control social, pero tiene un elemento muy rico de, de protección de comunidad. ¿no? Mary Richmond en la misma época, ¿no? y cuando está un poco abordando lo que son las bases disciplinarias del trabajo social, plantea ¿no? la persona en el entorno ¿no? y la disyuntiva entre, la, entre esa persona y ese entorno. Y tiene, más allá del libro de diagnóstico Social, ¿no? que es el, ¿no? el referente, un librito que es El vecino en la nueva sociedad, ambientado en, en Nueva York, ¿no? en ese Nueva York de la vorágine de, de principios del siglo XX, donde el vecino está... Empezando a sentirse muy solo, ¿no? sin esas redes eh, comunitarias y cómo ella ¿no? considera que el buen vecino tiene que crear, crear comunidad. Claro, Y ahora estamos en un contexto de crisis, más allá de lo que ha sido la pandemia, que por supuesto ha generado una respuesta comunitaria y social, estamos en un contexto de fuerte crisis y de todo el riesgo que implica esa, esa crisis. Y... ¿Qué elementos eh, un poco definen la, la crisis? Lo ha comentado Xavier también, yo también traía ¿no? Por, eh, apuntado, es decir, el tema de la incertidumbre, el cuestionamiento del modelo económico, eh, la mentira del progreso, ¿no? es decir, como ya hay muchas… Eh, ...familias y muchas personas consideran que sus hijos e hijas no van a vivir mejor que ellos y ellas. ¿no? Es decir, esa mentira del progreso de que el cambio por sí mismo nos va a traer eh, el desarrollo. La precariedad, es decir, que el empleo no, no te salva necesariamente de una situación de, de necesidad. La desafección política e institucional. Sin embargo, el fuerte apego que tenemos en nuestro entorno sobre todo... ...a las instituciones de bienestar social, o sea, quideza, sanidad, educación... Pero junto a todo eso... Eh, nos está fallando un elemento que yo creo que es clave, que es la dificultad de soñar, de soñar un mundo alternativo. Es decir, eh, y luego hay otra crisis, la fuerte crisis de los cuidados, que además tiene mucho que ver con el con concepto de comunidad. Pero yo creo que si hay un elemento a nivel valorativo, ¿no? que nos representa como sociedad hoy, y que no nos representaba en la década de los 80, donde también hubo una fuerte crisis económica, reconversión industrial, necesidad de plantearnos ¿no? eh, nuestro modelo económico, eh, nuestro modelo social, es que hoy, a fecha de hoy, cuando le preguntas a la ciudadanía cómo se imagina ¿no? su sociedad dentro de 30 años, no se la imagina diferente. Es como si nos hubieran robado la capacidad de soñar, la capacidad de pensar algo alternativo. Entonces, por eso comentaba al principio, ¿no? eh, Tanta gente joven en la, en la audiencia sin que sea su responsabilidad. Es la responsabilidad social y además es una cuestión valorativa compartida, ¿no? Tanto por la gente joven como por la gente más adulta. El no creer que un mundo diferente es posible. ¿no? O, te, o ser muy pesimistas con respecto a cómo podemos construir un, un mundo o, o una sociedad alternativa. Y claro, desde ahí es sumamente complejo. Yo traía también apuntado ¿no? es decir, el, el, el, el, la idea de individualización, que es de Ulrich Beck, pero también de su mujer. Decir, de ella, ella firma antes el libro que... O sea, lo firman juntos, pero el nombre de ella va por delante. ¿no? Elizabeth eh, Ulrich Heisbeck. Eh, ambos eh, han ¿no? En, la, en la década de los 80 pusieron en boga, ¿no? en sociología, este principio de individualización, que es, yo creo que es muy relevante, también lo hablaban de un poco el dios personal. ¿no? Es decir Cuando se acaban los grandes ismos, ¿no? es decir, las grandes ideologías no, no, no construyen identidad o no nos construimos a partir de esos grandes ismos y somos capaces ¿no? de construirnos identidades contradictorias pero complementarias y a la carta. Y que no está, como va a decir luego, eh, Hallman, eh, en contraposición con la solidaridad, ni mucho menos. El individualismo sí lo está, el proceso de individualización no, sí. si se construye de acuerdo a determinados retazos de esos sismos. ¿no? Y pueden crear marcos comunitarios y, cre y pueden crear marcos de, mm, de, de sí. sociedad. Eh? Pero claro, eh, desde, desde una acción mucho más propositiva, desde la convicción de que puedo... Eh, construir un mundo alternativo y, di, y diferente, ¿no? Y voy a, tú me cortas cuando, sí. vale, <ríe> porque yo me enrollo. Entonces, ¿qué valores ¿no? son, son necesarios? Desde, ¿no? desde esa, ese diagnóstico, es decir, cuando escribimos los valores, mencionabas el último que hemos escrito, además es, participas de los capítulos, es un libro comunitario, escribimos todas las personas que formamos parte del equipo de Euskadi Valores Sociales y venimos haciéndolo pues desde que se hace la encuesta, ¿eh? empezamos ¿no? bajo la dirección de Javier Elzo, y ha habido una evolución en los valores de Euskadi, y ha habido una evolución cuando eh, en, el, en la encuesta de 2007, antes de la crisis Financiera de 2008, titulamos el libro ¿no? Ese individualismo eh, placentero y protegido. ¿no? Es decir, esas, eh, esa, eh, esa vocación por la libertad individual que a pesar de reivindicar una libertad individual y ese porque yo lo valgo, ¿no? un poco lo que decía él, cómo construimos desde el individuo, sigue reclamándole al Estado una mayor presencia, ¿no? un Estado muy paternalista que le proteja en una situación de desafección y de desamparo, pero desde la individualidad. Y luego, cuando vino la crisis financiera, tengo una cosita publicada en el FOESA, que es del individualismo placentero y protegido a ese individualismo placentero ya desprotegido. ¿no? Es decir, cuando le, cuando de repente las respuestas políticas y económicas eh, del estado de bienestar a la crisis financiera de 2007 fueron de fuerte ajuste presupuestario y desmantelamiento de ciertas eh, ayudas o prestaciones o modelos, o modelos sociales. ¿Dónde estaríamos ahora? Pues yo creo que seguimos en el individualismo placentero, eh, Quizá ya no tan desprotegido, porque es verdad que la respuesta a la crisis económica de la pandemia ha sido una respuesta que ha recuperado al individuo, al sujeto ¿no? y a la comunidad, pero esa comunidad se ha activado sobre todo allí donde no ha habido estado de bienestar. Pero yo suelo poner de ejemplo, ¿no? tenemos mucha relación con, con la ciudad de Trujillo en Perú, porque compartimos el máster en Intervención en violencia contra las Mujeres eh, y tuve además la ocasión de viajar allí en el 19 y visitar Alto Trujillo, que es la zona más pobre, eh, más en los márgenes que puede haber en el planeta, no en Trujillo ni en Perú, sino en el planeta… Y allí, en la época de confinamiento, me acuerdo que nos escribíamos y habían las mujeres sacado a la calle las ollas, ¿no? lo que llamaron las ollas comunales. ¿Por qué? Para dar de comer ¿no? a todo el vecindario. Aquí hemos tenido los bancos de alimento y hemos ayudado a otras familias que lo estaban pasando mal. Pero nuestra estructura política institucional nos permite relajarnos del concepto de comunidad en una situación incluso de necesidad. Allí donde hay una extrema necesidad porque el Estado no está es donde se activa mucho la comunidad. Entonces, yo también tengo la duda de si tenemos que hablar de valores, de determinados valores o de valores sin necesidad, o de valores, necesidad y Estado, desde la construcción de una ciudadanía más corresponsable. ¿no? le dejamos con las preguntas. Vale, porque iba a hablar de los valores. Vale, pues entonces pero... hablas de las… y luego pasamos a <ríe> no, los lugares. No, simplemente por enlazar con este concepto del estado de bienestar, ¿qué valores? Yo si tengo, que, tengo varios, ¿no? es decir creo que hace falta eh, creación de vínculos, una identidad integral e integradora, pero sobre todo confianza. Creo que el valor clave es la confianza. La confianza en los demás… Es decir, creo que puedo confiar en el otro, la confianza en las instituciones. En Europa, los países que más confianza tienen, es decir, más confianza social y más capital social, son aquellos países que tienen un estado de bienestar más desarrollado. Que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, de hecho, el, el valor de la confianza también ha salido en la, en la primera parte, ¿no? en, la, en la presentación, como uno de los valores también nucleares de, de Torquizuna Ereikis. Es que ricasco, María. Eh, eh, eh, creo este tú, es, así eran en esa de técnico, bueno, maríaren begirada, valore, tatican. Eguindaco begirada, bata. Martín eh, Martinekin beste, beste begirada bati emango diogu pasoa lekuen begirada, Es eh? Ez da comunidad de komunitate a mugatzea, es, eh? arlo teorikoan, autorek bakoitzaren ezagutza eta ikuskeratik abiaturik katalbatie edo besteari ematen diote garrantzia edo esangura edo agian mugaketa eta simplifikazio proposamena. Komunitateari buruz ari garenean, termino hori batez ere geografiari eta lurraldeari ere buruz, berari buruzko kontzeptuarekin harlasionatzen dugu, eh? Komunitatea eratzeko esarritako administrazio banaketak hartzen dira kontuan, komunitatea Uso xo, komunitatea erri x. Egia esan, ezin da mugapen geografiko bati bakarrik ulertu edo horrekin mugatu, Natalio eh? Natalie manek Komunitatea definitzen eta konfigura, konfiguratzen duena, lurralde elementu baten mugetatik aratago dagoen espazio batean gertatzen diren gizarte harremanen sistema dela esaten zigun. Gizarte harreman sistema hori egituratzerakoan espazio jakin batean hartzen diren erabakiak eraginik aldute. Suaitzak bota eta iturriak jarri. Kalen norantzak aldatu. Lau edo bost pisuko etxeak eraiki edo etxeak dosatuak. Edo txaletak, biribiulguneak edo eta saiezbideak egiteko baserriak dezhabetu. Belaunaldi desberdinen eta pertsona desberdinen arteko harremanak partekatzeko espazioak ireki, frontoiak estali, emakumiak seguru sentituko diren liekuak, umen iria, gazteetan eta parkeak, herriaren itxura eta herriaren egitura soziala ere balditzatzen dute. Irigintza da, iria eratzen duten erabakiak biltzen dituen esparrua, zentzu formalean hartutako erabakiak, en forma físico emaitza bat izan dezaketenak, baina jakina, baita, arreman sociale y eta hauek ingurunearekiko dituzten arremanei buruzkoak ere. Eric Klinenberg, sociólogoak, izen sugerentea duen liburu batean, Palacios del Pueblo, satik eta batean batean bizigaren y mantentzen du. Autore honek, gizarte demokratikoen etorkizuna estela soilik balio partekatuan oinarritzen baizik eta espazio eh, partekatuetan baita ere dio, liburu tegietan, guetan degietan, elizetan eta funtsezko loturak sortzen diren parkeetan, baita aurrezkuntzako eskoletan ere. Martín, Martín Ferran, arkitektoa Euskal Herriko Ainbat Udalberrietako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra lantzen duen lantalde técnico kidea, zuzendaritza eta koordinazio orokorrean parte hartzen du. Martín, zure ustez, hiria edo hiriaren diseinuak harreman sozialak ehuntzeko aukera ematen duten elkarrizketak sortzen ditu? Lecua lekua diseinatzeko moduak gaitasun colectivo sort Ba, niset asko asko entzutena. da, Niset da asko gustatu zaidan eh lendabizigo erantzuna bai da. Eta kostatu zaizeren eh bueno, ba, saio hau prestatzeko, solasaldi hau prestatzeko, ba asko eman dizkiot e, beste neri interesatzen sitzaizkian beste gadera batzuei baita ere eh kontestoa irigintzan aterrisatzeko, eh? Eh, Iren diseinuak gaitasun kolektiboak obetzen dituen, aldetzen didasunean, lehenik eta behin neure lanbidea, irigintza, zalantzan jartzeko balio eta pentsarazten dit. Diseinuaren gaitasuna zein den gizartearen eraldaketarako. Orduan, gaitasun kolektiboetatik diseinuaren gaitasunera, pasatu nahi nuen, sola saldia. ¿Ez? Eh? eta ehain eh, zuzen diseñó diseinuak benetan eraikitzen gaitu. Eh Adibideate ekarri nahi nuen, Michelle Michel Foucault eh pentsalariak esaten du, ba umeak pupitreetan esertzen direnean, ba esertze soilak nolabait normatibizatzen ditu, ez? Hau da, eh diseinu bat daukagu, pupitre bat, baina pupitreak aldi berean ere pertsona bat modu konkretu batetan eraikitzen du es eh Foucaulten esanetan malizio malizio txoki ma, malizio es? Claro, e, gaur en naizenean espazio honetara, ba batean txundituta etorri es, es nuen bateres pero espero, espero nuen holtza bat egurrezkoa eta batean ba beste espazio hau gure aurrean, es? eta orduan bueno, o sentitunez oso lan onda, ona egin dezue ze espazioak en sus ere eraikitzen du, ez? ¿eh? Eta e, ni gustet bi elementu garantzitsu dira. E, bata da forma ikusten duguna, ikusten dugun horrek eraikitzen dugu, baina implizitoki beste beste zeozer dago baita ere ikusten ez dena. Eta irigintzago kasuan adibidez, ba hiriak e, plazak eta ikusten ditugu espazio publikoak uler dezakegu espacio e, comunidad de a eraiki dezaketela baina aldi berean ba, e, banku batzuk e, banku horien atzean araudi badago adibidez gauean ezin bada lorik egin kalean horrek ere kalea eraikitzen du hau da arau bat arau batek hiria eraikitzen du eta pizkat hemen utzi nahi nuen, en hirigintzaren norabideko definizio hortan eh hirigintza batez ere Antolatzen ditu espazioak, baina baita ere erregulazioa eta, bueno, e, Ori, hor utzi nahi noen, eh a tal, tal honetan ondonoa deboraz. demoras. Bueno, baina nor du diseinatzeko aukera? Eh tradizio akademiko batetik gatoz, non arkitektoak forma forma idealaren erantzunak izan behar zituen. Botere, ekonomiko batetik, señak justifikatuza, jotzen baitzuen, botere, ekonomiko hori, botere, faktiko gisa, irigintza, egikaritza, Marcado, eh? Mm. Botere, politiko batetik, señak bere erabakiak parte hartze gutxiko, demokrazia baten erabakien mende jartzen baitzituen. Guisarte industrializatu, patriar, patriarkal batek, mende, kapitalari, kapitalari emana, Eta gainera, lehentasuna ematen zion, gizon motorizatu harentzat pentsatutako iri eredu bati, produkzio terminoetan iriak diseinatzeko, eta ingurune naturalarenak berriz era, erauzterako eredu huts nekagarri jasanezin eta gobernantza arazo larriak situena. Bueno, párrafo irakurri det ziren. Oso gustoa que nintzan eh e, o beharrezkotzat ikustenuen orrelako, eh, zea bat egitea. Ia san Xabierren e, aurkezpena ikusi ta gero, nik uste eh oinarriak berak jarri ditu. Eh, iringintzako kasuan, e, nerezako, nereztako eta nere praktika práctica e, bueno, e, profesionalean oso garantzitsua izan zen e, legean e, parte hartzearen beharrezkotasuna sartu zen. E, gure lantaldean hori e, bueno, va eh besoak jaso genuen, zeren hortan sinisten genuen. Eta eta irekiera horretan, ez? Ba, bi, bi norantza edo eh e, azpimarratuko nituzke. Alde batetik barruraka, hau da, gure praktika arkitektonikora edo irinza irigile besela eh revisatzeko aukera bat ematen digu. Eta bestalde, ba bai administrazioari edo bueno, eh prozesu horien sustatzaileari eh aukera bat ematen dio, práctica praktika komunitarioak eh sendotzeko. Eh eta pizkat aterrisatu nidet, eh ez dakit hasierant kontatu duan edo ez, baina bueno, ni irigilea naiz eta Nere lanaren en parte handi bat parte hartze prozesuak antolatzea da. E, normalean plan oro corren idas que Plan oro dira instrumento batzuk e, non antolatzen dan ba udalerri bakoitzean lurrak zertarak o ser abiertarako destinatuak dian sin intensidad ba ibi desechak nuk hartzen dian plaza nun e, industria guinea asibar duenedoes. El elemento era que dira, eta era que que el bardeira era que el y era que el bardeira era que el bardeira era que el bardeira era que el bardeira el bardeira gure que el eta que el eh, no la sortzen da sujetu parte hartzailea, o da, zeinek parte hartzen duen, zein baldintzatan parte hartzen tu eh, parte hartzetik baztertuak dauden agenteak daude, sergaitik, horra, asalduko que legitimidad de ere kontua, es? Eh, norbanako batek, eta bueno, hor, agian estabela hortikak fundaiteke, norbanako batek edo eragile, social batek pisu su específico izan esa dute parte hace batetan hori alde batetik. Bigarrena, gure, gure práctica gure lanera begiratuta edo barrura begiratuta, ba e, ikuspegi teknikoa eta ikuspegi soziala edo parte hartzetik datorrena batzuetan talka egiten du, berriro igual Xabierren e, gatazkaren kontu hori talka egiten du eta e, borroka batetan sartzen da, oda, e, de Borroca borroka baten berriro, ez. Eh teknikoa askotan, ba, gehiago balio du. Eta hirugarrenik eta guretzako erronka nausia, agian aurrera aurrere egiju naiz, baina e, marcoaren kontua, oda, irigintza, disciplina bada non lege asko dago, eh aibez plano lo corre en Legeak daude, Udalaz ud legeak esaten ditugunak, Lurraldeari a que se ha tenido un acto de eta Marco Agvera ere no e, muga a zuk es ha tenido, seta eh? muga oye Christian Hartel ba, da crítico y muga oye Kimba oso valía edo ourtzako oso interes garria. Sartuko dugu beste begirada bat, Martín es que antes decíamos que la pandemia ha dejado al descubierto realidades que ya existían, pero estaban escondidas o incluso invisibilizadas. Quizá esta situación de vulnerabilidad que todas y todos hemos vivido con mayor o menor intensidad ha posibilitado que determinadas necesidades salten con fuerza al espacio público, también desde el ámbito de la administración pública. En el marco que nos ocupa aquí, la reflexión de cómo fortalecer las capacidades colectivas para afrontar conjuntamente y colaborativamente los retos de nuestro territorio, es preciso incorporar a la reflexión de los valores y de los lugares la mirada de los agentes. Aratz es un adolescente que vive en un pueblo, en un barrio de Guipúzcoa. Sus padres son extranjeros, o no. Acude diariamente a su centro escolar, Está matriculado en la Escuela de Música Municipal. Ha empezado a tocar en una charanga. Por supuesto hace deporte. ¿Quién no en nuestro entorno? Ayer el maratón en Donosti. Tiene algún que otro problema de salud que le hace acudir un par de veces al año a su centro de salud. Ha empezado a salir con una cuadrilla. Sus padres acuden regularmente a un ciclo de conferencias organizado desde Servicios Sociales del Ayuntamiento en torno a la, a la educación de los adolescentes. Se hace difícil entenderles no son como nosotros. Aratz es el centro de una red, las personas son o deberían ser nodos de una red articulada a través de vínculos y sustentada en las acciones que cada persona o entidad organiza para garantizar y materializar los derechos de ciudadanía. Distintas instituciones, entidades y grupos hacen actividades que tienen como destinatario a Aratz y a su familia. Entre las entidades que deben garantizar y materializar los derechos ciudad de ciudadanía está la administración pública en todos sus niveles. Durante estos últimos años han proliferado acciones que ponían el foco en avanzar en el ejercicio del derecho ciudadano a la participación en las decisiones políticas. Martina ha empezado a hablar también de ese tema. Presupuestos participativos, consejos de participación ciudadana, desarrollo de determinadas iniciativas. Ixiar Calvo... Licenciada en psicología, es jefa de servicio de la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿Qué papel tiene la administración pública en el desarrollo de la comunidad? ¿Acaso tiene alguno? Vale, bueno, va, vale. vale. Bueno, así es de Casco Bueno, es de Casco el lantal de Ari porque ordaño eh, guret suscenderizaco lantal de Aeta, eskertu, eta es que todo está reconocido eh, bueno y ahora sí voy con la, con la pregunta eh, bueno desde la diputación foral de ipuzcoa eh, consideramos fundamental que la administración tiene un papel eh, muy importante en lo que es el desarrollo de la comunidad de hecho hace cosa de año y medio comenzamos un proyecto eh, junto a los ayuntamientos y algunas otras instituciones que trabajan en, en el territorio eh, para de alguna manera generar un marco eh, conceptual, estratégico y operativo que eh, produjese un eh, direccionase la acción pública hacia la acción comunitaria. Esta necesidad del marco nos viene eh, bueno por una demanda de algunos ayuntamientos del territorio, por una necesidad que tenían de de alguna manera dar coherencia de esa para esa transición de la política pública hacia la, hacia la política comunitaria y también de, de dar, eh, bueno, de reconocer y de dar valor a lo que ya se estaba haciendo en el territorio. Este marco eh, no pretende eh, decir ni a la ciudadanía ni a los agentes sociales eh, ni qué es lo que tienen que hacer ni cómo se tienen que organizar, más bien de lo que se trata es de interpelar a la propia Administración dentro de, de su acción. Eh, la perspectiva comunitaria lo que promueve eh, es la capacidad de las personas para que se relacionen, para que generen vínculos, para que hagan las cosas en común, con el objetivo último de mejorar su calidad de vida. En nuestro propósito ideario estaría el, una sociedad que estuviese conformada precisamente por personas eh, bueno, conscientes, autónomas... Eh, muy responsables eh, en lo individual, pero también muy comprometidas con lo social. Y como bueno, decía Óscar Rebollo, que nos ha ayudado en esta elaboración del marco, decía, eh, hay que reconocer que yo solo no puedo, ni yo solo como persona, eh, ni yo solo como, como institución. Eh, por tanto, entendemos que la acción comunitaria eh, son todas aquellas acciones o proyectos que de alguna manera se elaboran de manera conjunta y de lo que pretenden es buscar o mejorar la calidad de vida en los barrios, en los municipios, en las personas, de generar una sociedad cada vez más inclusiva, con más cohesión social y de alguna manera dando y contando con la autonomía de la ciudadanía. Por tanto, esta acción comunitaria tiene una clara eh, intencionalidad transformadora y es el de buscar las mejoras de las condiciones de vida, sobre todo de aquellas personas que son eh, más vulnerables eh, y de alguna manera los que sufren mayor, mayores desigualdades. En cuanto a las prioridades, eh, bueno, pues debemos señalar aquellos retos sociales que requieren de respuestas eh, sociales. Eh, en una, eh, necesitamos una eh, cohesión social en una sociedad cada vez más diversa. Eh, la lucha va por la igualdad, contra la, la exclusión social y también la construcción de dispositivos de bienestar comunitario basados en la ayuda mutua. En definitiva, el objetivo final sería el hacer frente a dos grandes retos. Por un lado, el fortalecer democráticamente eh, tanto a la sociedad como a la política y por otro lado, ante esta, hacer frente a esta cada vez más inminente crisis socioambiental. Por lo tanto, eh, como se decía y comentaba Martín, necesitamos también eh, bueno, contextos capacitadores y empoderadores. Y desde esos lugares, desde eh, de esos equipamientos donde se puede relacionar la gente, donde se generan esos vínculos, es donde quizás se pueden dar las condiciones eh, más idóneas para que eh, bueno, de ahí salgan proyectos, acciones pero que esas acciones sean decididas por la propia ciudadanía. ¿no? Y esos contextos ayudan mucho precisamente a facilitar esos vínculos. Y teniendo en cuenta la construcción de, del marco que hemos hecho para Guipúzcoa, para la acción comunitaria, eh, la, metodo, la metodología se basa básicamente en promover lo relacional, ¿no? promover esas relaciones. Y el marco se basa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el, el identificar y diferenciar los dos roles que debe tener o que debe jugar la, la administración eh, para llevar a cabo para impulsar esa acción comunitaria. Por otro lado, las cinco estrategias a tener en cuenta en esa acción comunitaria, eh, en la cual pone el foco en proyectos muy concretos, y también siete principios metodológicos que deben eh, regir en ese proceso para conseguir eh, esas acciones comunitarias. Si hablamos del rol de, de los dos roles de administración, hablamos del rol constructor y del rol facilitador. Las administraciones estamos eh, bueno, muy acostumbradas a eh, elaborar programas, a elaborar proyectos, a dar eh, bueno, servicios finalistas, siempre teniendo en cuenta los criterios tanto políticos o, o técnicos que se consideren oportunos en ese momento. Pero quizás estamos menos acostumbrados como administración a facilitar, ¿no? hacer que los otros hagan desde su proyecto y desde su autonomía. Entonces, eh, quizás eh, esto requiere una, bueno, pues un diálogo, requiere una negociación, requiere un reconocimiento e incluso requiere una responsabilidad eh, por todas las partes. El objetivo eh, siempre debe ser el intentar pasar de un liderazgo institucional hacia un liderazgo compartido con los servicios, con los departamentos, con los profesionales y para una ciudadanía mucho más autónoma y responsable. Eh, si hablamos de los cinco principios, perdón, de las cinco estrategias que establece el marco, la primera de ellas sería incorporar la perspectiva comunitaria a las políticas sectoriales. Desde las diferentes eh, políticas sectoriales se ve la necesidad de, de abordar los retos de manera colectiva. No cada uno eh, con su libro, sino eh, intentar hacerlo de manera conjunta. La segunda estrategia sería la de construir infraestructura social y comunitaria. Y aquí nos estamos refiriendo precisamente a esos equipamientos, eh, a esos eh, espacios públicos que de alguna manera favorecen esos vínculos y esas relaciones entre la propia ciudadanía. Pero no estamos hablando eh, de construir nuevos edificios, sino de precisamente de dotarles de esa intencionalidad comunitaria a los ya existentes. Y que, bueno, que si en un caso hay que construir uno nuevo, pues que tengamos el chip de eh, generar esos espacios que eh, ayuden a esas relaciones. También fortalecer los proyectos asociativos y las capacidades de la sociedad organizada. En Euskadi y en Guipúzcoa en concreto hay una gran trayectoria de las asociaciones y tenemos que seguir fortaleciendo y apoyando esos proyectos y esos valores comunitarios. Pero no nos podemos olvidar también que tenemos que trabajar con y hacia la ciudadanía que no está organizada, hacia, esa, eh, hacia esas personas que no acuden a las administraciones. ¿no? Y es desde ahí... Precisamente desde donde está Arach, en el ejemplo que has puesto, Anne, desde estas escuelas de, de música, o desde la escuela, o desde centros de salud, de salud, desde donde teníamos que trabajar. Y por último, y muy importante, sería el tejer alianzas intra e interdepartamentalmente. Precisamente para ese desarrollo de las políticas eh, sectoriales, eh, para, que, para dar una respuesta conjunta debemos de generar espacios eh, que ayuden a esa coordinación y a esa relación voy acabando que ya veo que estás mirando el reloj, eh, siete principios eh, metodológicos que ayudan a ese proceso. Una sería mejorar las acogidas, estamos acostumbrados a atender, bueno, vamos a acoger, vamos a hacer las cosas de manera más, eh, más gozo, vamos a escuchar. Eh, también vamos a poner la acción en el centro, vamos a salir a buscar, vamos a hacer partícipes a la gente. Eh, vamos a tener en cuenta eh, las fortalezas de la gente vamos a, a ver qué capacidades tienen qué experiencias, qué pueden aportarnos e insisto, liderazgos facilitadores hacer que los otros hagan y ya acabo diciendo que lo que debiéramos de hacer sería incorporar lo comunitario en, la, en las agendas institucionales y esto no supone eh, bueno, pues el, el pedir más recursos ni hacer nuevas cosas pero quizás sí el repensar en lo que estamos haciendo o si tenemos que hacer nuevas cosas, ¿no? lo comunitario eh, nos ayuda precisamente, bueno, pues a ver qué es lo prioritario, eh, a ver qué es lo que no podemos dejar de hacer o aquello que podemos prescindir. ¡Qué ricas! Cuidarte. Está que sútese sajadán eh, ordulariari begirat tubear goyotas unas ainzen eta vare tabatutan barra patu itendiate. Eh, Trukoren en bat bilatu beharko arco venduque ordularia en su eh, Andoni, en eh, badira a marca da abachuc, baster quería ren fenómeno a conceptualizar una idean, persona en guisarte ere con hartzen dela. Exclusia definitzeko edo arrasa momentuan. Hau onela, Bastertuta egoteak personek autonomías moldatzeko duten gaitasun faltas gain ekonomikoa, lanekoa, bizitokoa osasunekoa edo prestakuntzakoa, gizarte harremanak ez izateak ere eragin zuzena du Lotura hoiek babes sozioemozionaleeko sareak euntzeko ari, ariak baitira persona bizitzeko berez behar ditugunak Izaki sozial garen aldetik Bestalde, basterkeria, norbanako ingurumeneko eta lurraldeko faktoreen multzoa bada, hain zuzen ere, gizarte, ekonomia, politika eta kultura egitura jakin batek eragina, gizarteratzean aurrera egitea helburu duen edozein prozesuk, kontuan hartu behar du komunitatea. Sigmund Bauman, soziologo poloniarari jarraituz, komunitateaz da sustraitzen garen leku hori, no narraban loturak euntzeko beharrezkoak diren elkarriera ginen procesuak gorpuzten diren. Komunitatea giza eskalako lurraldea da, urbila eta egunerokoa. Komunitatea premia kolektiboei erantzuteko antolatzen da, eta horrek zentzua ematen dio loturari. Komunitateak binkulo emozionalak, esplizituak eta implizituak sortzen ditu. Eta horiek pertenentzia sentimenduak sortzen edo ta areagotzen dituzte. Euskal Herrian gaitasun kolektiboak daude. Komunitatean, komunitatearekin eta komunitatearentzat egindako lan esperientziak gizarteratzeko ta gizartea eraldatzeko prozesuak sortzea elburu dutenak. Euskadin hori guztia bultzatzen duten eragileak daude. Auda. da Gizarte politikaren alorrean eta beste hainbatetan ere, parte hartze aktiboa eta eragin zuzena duten pertsona, talde eta erakundeak. Eraginen eragileen artean administrazio publikoaz gain gizarte zibilak sorturiko beste hainbat erakunde ere badaude. Eta Euskal Herrian komunitatearen garapenean, herritaren eskubideen aldarrikapenean eta gauzatzearen alde lan eskerga egindutenak gainera Andoni, Zulaika, Sabaldus Gobernuskanpoko erakundearen lan gizarte eta escuarche komunitareko saileko arduraduna da. Andoni, esparru honetan, alegia gizarte inklusioa eta parte eskubide ardatz ardaz duen ekintza komunitarioa bultzatu nahi den honetan, zeintzuk dira, zure ustez, ditugun gaitasun kolektiboak. Zein da erakundeek eduki beharko luketen protagonismoa lankidetzasko gobernantzaren testu inguru honetan. Onda, no? Eta gaitik. Bueno, ¿dónde han hoy estas carcas con vida Bueno, Calderas ha llegado su bueno, se ha ido con unas no la hay más macro de teórico teórico bajo micro práctico ahora abertura hacen. Bueno, y hay para todos está, es que en el va a ser que tan fenómeno era eh, en su es no la hay comunidad te han dimensionar y con es que en la academia ja ha oso demostrado todo dado, no la hay teco quizar eh, va a ser que multidimensional Eta horrega, gustatukaten, eta behin eh, ongizatez sistema edo welfare mixa osatzen den esfera ezberdinen, eh, bueno, nolabaituko nola re rekapiturulazio bat egitea, es? Eh? Azkain, ongizatez sistema esfera ezberdinen eh, bateratze bateko osatzen dago, es? Eh? Eta hor, garrantzitsua da, denen arteko elkarrekin zatoz agarretasun hori maigaineratzea, es? Eh? Alde bat, eitko hongo zan nolabait esfera publikoa, es? Eh? Gaur egun eh, hemen deukaguna, gero dago komunitatean esfera, iruar en sector en esfera, eta esfera privada es, esta bueno para esta autoridad incluso vos ganan esfera bat hay lukete, colocarte familia necesitan cosas, las que matan esfera bakoitzak a sisteman sistema garapenean funtzio konkretu para educar, eta carpa ya kimba te intenta un eh, honguizate no rni dura rotanes, que un eh, mota bat kudatzen dauka, tsenda, hondas un público en cuya que está, en esfera comunitario Eta, denen arteko eh, un da ezinbestekoa sonada, es investecó a esas. egiten ari garrenean ezinbestekoa es da esfragusteo en Artean, no habéis escogobernanza de Artean, no habéis escogobernanza de Artean, no habéis escogobernanza de Compišuá, me oso es verdiniada. Eh? A David es martín y vira a tomar a océano, obra público de Artean, de Gintzán, era de política la anguieta bueno, es que bueno, se lanza a Arreo y bueno, ya por ahí en ese proceso de arriba, es va contar educación, arte, verán y partartza en partar esa contar Bueno, ya de Ucón deukagu, es? Ucón a Ucón, o sea, Pichua no ha hecho un baralda, pero ya de Ucón a Ucón. Deukagu. Me ha quiso arte política en Esparwan, incluso que estaba sector es investecó. Esfera de dimensión comunitaria. Saskia, esinda va a cargar el cuarto profesional de ATTIC, el cuarto público de ATTIC, Eranzun, quizás te va a que ni es. Ordan, ni gustó de la comunidad que presenciaba de Ucala en las encuestas que gobernanza, va a llegar un orándic o su rutina o la, o política sectoral concreto presenta bo. Me gusta la presencia de no la va a tocar en toque, que se Es que no una macro, con gobernanza y burusidad, y que repartarse ha es política pública en diseño de la ciudad. Ahora, ahora, bueno, e, ahora, eh, bada Guaxela vive y duar en sectores. Me gusta Bata de la Es, duar en sectores chiquemos, de la Unión de Data Nutena, Autor de la Oriente, va a ba, Nolabait, a Usota, Rieta, Antolás también, va a Cultura el Carte, a Usota el Jai Bazorde, e, Guración tal de incluso guraso Huachapego tal de Bates, comunidades bat de Bates en el lado, Parque Anjuntas guraso Guración tal de Bates. gero duar en sector a día, bueno, mi clan negro en Nutena, de la Nolabait era un depurico y dugunak. horneizando una que es una de estas que era aquí en la neguilanista te no la baite con profesionalización institucionalización eta tratamiento con instante instante mercantilización para ir a tu volar tu verdad y ningún gordo regaba be. importante porque ha de decirlo en el esfera comunitaria asko gertuago dago, incluso incluso comunitat aberada bañaguó igual esfera privada eta publikotik, gertuago egon algarra, Orduan, hirugarren sektorean un edo ez, hornitzailean eh figura izan ber da erakunde publikoean eta komunitatean arteko nolabaiteko bizagarr lan hori egitea edo baso komunikante horren funtzioak e, egitea, ez? Dantzak hori garrantzitsua da bai gaur mai gainara ekartzea. Etagar área que llamo Gaurregun, eh, bueno ni gustos ya haber algo son donde hay para todo el as, se podrá hacer si usted tenga visita en en Ontan, individual si ahora como juega o e, bueno va tenga de visitar visitar en Ontan, usted comunitate va a buscar con el lado que Arigar es un colectiva que está buscando el mes de equipado de sobera, baña al liberando de cebula es algo en el que comunitate anestesia todo, hasta aquí sí es algo un concepto es. Tal en y para todo, como garaian, garayanes, no lo hay que ver, social, comparti tu bate, realitate, oso paradigmático, abisito un momento, o reactivate da komunitatea. comunidad. Ahora, eh, que min anécdota, miembra acuada de la gaita, es una de la... Berriro, no lo hay que tocar, es que es Orsortuz que está, Berriro, ver a Juan Diez. Ordan, contra gauzi en eh, Gaussigeria y eh, gizarte Beresqui, Guisarte eta en uste eta bueno. Ba, lanketa importante en berdugula, ta indarra jarri berdugula, politika sektorial guztietan, bestela igual gizarte politiketatik, igual erantzun berda, beste guztietan desaten ditzen horri, a iot, gizarte bazterketa, jari era begiraz. Orduan, e, geroz eta komunitate resiliente agok eduki, ta indartxua agok eduki, geroz eta gizarte inklusibo agok edukiko dugu, zez? eta hor e, jarri berdugu fokoa, hor dago ipar eta hor jarra Eta bueno, e, ya konkretura joan bueno, la más importante de la historia de la vida de los jóvenes. Esta es la más importante la es cooperativa de la cooperativa de la de de la de Bacará de Angayakin, oso argi gusta no te digo es de la naiko, que es arte el y lleva te lo que es arte si te lleva te de llanura es que no la llanura bacará de interdependiente dependiente de la sortuta, o de una neta profesional en arte. Or el carla na comunidad de aquí la comunidad de Oquí de es imbesteculada es que están bacará de no la arta tu puedo que la en no y es que da es David era Orduan, guk he dicho siempre que tu tan lana gritando bonan, va e, eran súte convenzat, de este contingencia va tuve bail, comunidad teada no la vais teco gurir lana le robates, guc, y tanto algo perchona lana, baina egiten dugu algo lana baita, teas, o sea no la vais teco escuarte bidireccional va educables, y todo lo que hagan dicho ha dado, ahí va de ahí va Eskuartze bat eh, aurrera man dugunean, herri batean, lehenik eta bain egiten dugun lanada, diagnostiko kualitatibo partartzaio bat, herriko eragile, norbanako, baliabide, ordezkari, guztiekin, benetan, lehenik eta la comunidad de komunitatea gu la da gu komunitatea esagutzeko un casquenan es para que eh, hirriando las fuerzas vivas del territorio deuden dinámica o porque igual es er referente oso bat en izango da, a uso batenisango da paisbad ves tanisango da perchona concreto bad tana uso co salchero salchera eta esa u te merdo un dinámica gustio rec no la bait eh, bakarda daieran su te cosas dor confianza engallada es investe merdo unada al debatit idea eh, perchonen eh, ausnar su estatuto, has sustituido a diagnóstico en emitarte se ha hecho en granada gente a en Auran ausnar se ha penchado curioso da porque gente casi esat, era so, so común, eh? de, el carles que bueno bakarda ya estará esos comunes del carles que da educación nada de ese joda eso se recuerda con menos está orden procesor y perció nada vaco y saber conclusión rotar el distante es? <laughs> Y también, los y las que complicidad de la vida de de la de de de la comunidad evidentemente, que hay una crítica de la Baina, ahorrotarago, ikusi barco dago, nola acompañatzen dago algún modo integralean, ¿eh? Eta bueno, e, guztu dut, luzatuko nazela gehiago, eta guztu dut, guztu dut, bukatzea. Eta da, martxonik esaten dut, martxoni autoriak esaldi bat dauka, dena oso politan irustez, da da, proces komunitarioa, bizikalitatea hobetzeko bidea da, ¿eh? Dani, Daini guztu dut, irugarren sektoreko entidad de dut, erakunde publiko ekin gure funtzioa izan behar dela, no hay que te va a estar activa de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos egita los derechos tu los de los es de los derechos de los derechos de no, ni bigarrengo vuelto batetarako Galdera ba nun, baina denborak, ikusirik eta leno ere bai, ba, Xabiarrekin kasi ez eh, Galdera bakar bat erantzuteko bidea, beste ikeste guik izan, iruitzen baldin baza izueguazen eh, irikitzea, eh, zue ematen dizuegu itzan, orbaitek Galderarik balu, komentarioren bat, Ni harreí tu coso la leguilla. Vaya, <risa> tío te va a chuguruar aquí. Baharreí tu te tartean beste y te agarcen malima de es eh. Era una pregunta global para los cuatro más, desde, bueno, hemos preguntado desde cuáles son las capacidades que tenemos y lo que quería preguntaros ahora es para que podamos compartir con todos y con todas, desde cada una de vuestras miradas, valores, lugares, agentes… ¿Qué retos se plantean eh, para que esos, esas miradas, esos lugares, sean un elemento tractor en la creación de espacios relacionales que potencien comunidades inclusivas? ¿Qué retos se plantean desde los valores? María. Yo creo que hay muchos retos. Yo ayer estaba leyendo, los domingos me gusta tranquilamente levantarme, coger la prensa del día, muchos periódicos, muchos dominicales y disfruto muchísimo leyendo. Entonces, ayer, claro, estaba con la mosca de, tengo que hablar de la comunidad mañana, tengo que hablar de la comunidad mañana, entonces me sentía un poquito como la protagonista de Armas de Mujer, que, ¿no? que leyendo varios periódicos se le ocurre una idea brillante, ¿no? que le hace exitosa. ¿no? Y estaba leyendo varias cosas y todas me llevaban a la comunidad. De forma, o sea, por ejemplo, el artículo de Elvira Lindo mencionaba a una urbanista, eh, Jane Jacob, ¿no? que en la década de los 70 reclamaba a la comunidad en la construcción de las, de las ciudades. Rosa Montero, en su artículo del dominical, se quejaba, de que vamos acelerados ¿no? y que necesitamos pausarnos, tenemos slow life, ¿no? slow cities, eh, para realmente ¿no? ser conscientes de los entornos en los, que, en los que vivimos. Pero había un artículo muy potente, creo que era en El País, eh, de un filósofo francés que reclama, o sea, venía a afirmar ¿no? es decir, que todos los movimientos sociales que estamos viviendo ¿no? en, en Europa, sobre todo, son muy reaccionarios. ¿no? porque son de las clases medias desposeídas que lo que están reivindicando no es una construcción de futuro, sino una recuperación de un pasado. Entonces, eso es un poco el reto, yo creo, a nivel valorativo, ¿no? es decir, y un poco lo, con lo que estaba comentando antes también, ¿no? es decir, esa, ese, ese, ese robo que nos han hecho ¿no? de la capacidad de soñar. A mí me encanta el edificio que hay en Olaveaga, en Bilbao, siento estamos en este pero es veaga un barrio de Bilbao, donde hay un edificio que tiene una pintada enorme que pone soñar, me encanta. Me encanta porque me, me evoca ¿no? la necesidad de, de construir. Eh, Torquí es una era X, es construir el futuro, pero entrábamos por la puerta de Tabacalera y el futuro es hoy, lo dice la exposición. ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad. Entonces, eh, Un poco Andoni decía, la comunidad tiene que incrementar la calidad de vida, claramente. Los marcos comunitarios van a ser marcos de relación entre personas que faciliten sus vidas, pero no pueden ser el instrumento desde el que se facilite la vida en el sentido último de responsabilidad. ¿No? Por eso decía, yo creo que es importante la confianza para crear esos marcos, para que haya esa comunidad moral ¿no? de, de autocuidado interdependiente pero tiene que ser en un marco donde la institución pública sea muy potente, donde el tercer sector sea muy potente, donde los agentes generen espacios, ¿no? donde eso sea factible, pero la responsabilidad última no es ni del sujeto ni de la comunidad. Y yo, sobre todo, poniendo un ejemplo muy concreto, el tema de la crisis de los cuidados. Tenemos un modelo de cuidado muy familista, muy vinculado a la familia y, por tanto, con una responsabilidad muy grande de las mujeres en las tareas de cuidado. Es decir, no podemos eh, argumentar, un discurso ¿no? que reivindique la comunidad y que delegue en esa comunidad, o delegue únicamente ¿no? en esa comunidad, todas las tareas de cuidado. En una sociedad envejecida, con una tasa de natalidad eh, que no garantiza el relevo generacional, ¿qué comunidad y quién cuida? Si no modificamos ¿no? el marco familista que, que tenemos e introducimos por por supuesto a la comunidad, pero tenemos que introducir todo el servicio sociocomunitario, tenemos que introducir al Estado, tenemos que introducir el mercado, tenemos que introducir a otros agentes. ¿no? Entonces yo creo que el principal reto es ese, o sea, desvincular la comunidad igual de la necesidad, eh, que haya valores basados en la confianza que garanticen calidad de vida en el marco comunitario, pero que no sea la responsabilidad de la comunidad ese cuidado. Entonces tenemos que combinar marcos institucionales diversos. Martín. Bueno, va, güey, saco, erronca asco. Ya hay eh, parte hartzearen, en... Eh, bueno, parte hartzearen en cuasi oríes, vería y satera cuamba, aunque era asco de algo, va y a nagusi, bezala, personal aquí, hay... E, niri konfiantzaren gai atera da eta noretzago oso garrantzitsua da e, bueno basaio bat aurkezten e, dugunean, ba eakustea parte hartzaileei jendiai, herritarrei e, zertan bukatuko den guzti hori ez seren e, asko, asko etortzen dira mesfidantzaz eta arrazoiarekin seren ez dute oso on ulertzen beraien non bukatuko duen eta hor irigintzak e, lan handia du es, eh, azaltzen, baina baita ere, espazio hori bermatzen. Adibida jartza es de horretar, adivides e, adibidez, e, Genero Ikuspegia txertatzeko dokumentu propio badago, irinza documento dokumentu handi horren barruan, eta prozesu propio bat egiten dugu horretarako, baita ere diagnostiko batetik abiatzen dena, eta proposamenetara iritsi nahi duena, baina beti dago mes fi da ez serén es daquisuse es daquí te este punto del año hay que den no la interpreta eta no la den norma zeren naskiem batean plano horokorrak oridu e, esandes a un xedes normativizatu arau bihurtu eta or eta ni berriro makroraes Vergilio, a ti te va a botar andira, eta, eta bueno, va a organizar de buques. Es que Ricasco Martín, Txiar. Bueno, pues en nuestro caso yo creo que es un poco com como he acabado, ¿no? Eh, quizás el objetivo, el gran reto, es incorporar precisamente lo comunitario en la agenda institucional, ¿no? Pero eh, no solamente eso, sino que además también eh, si estamos hablando de lo relacional de que hay que favorecer esos espacios para que la gente se vincule, se relacione. También desde dentro de las propias administraciones tenemos que intentar modificar nuestras estructuras, porque es verdad que a veces bueno, generan sus oportunidades, pero tienen sus propias limitaciones también. ¿no? A veces tenemos dificultad en relacionarnos con otros servicios, con otros departamentos. Entonces, bueno, pues quizás desde ahí eh, habría que hacer bueno, pues una, una pequeña modificación, incluso los perfiles técnicos, eh, darles un carácter pues más, eh, bueno, pues más de, de relaciones, más, de, más facilitadores. ¿no? Eh, de alguna manera, el, bueno, pues el, el compromiso también desde la Diputación sería eh, ayudar y apoyar a los ayuntamientos que son realmente los que están a pie de calle, los que están en una relación directa con la ciudadanía, eh, seguir favoreciendo eh, bueno, pues, eh, proyectos como son subvenciones, eh, en nuestro caso por ejemplo estamos modificando la línea de subvención que tenemos con el ayuntamiento incorporando eh, la perspectiva comunitaria para que, bueno, apoyar esos proyectos comunitarios que estén en el territorio eh, intentar compartir ese conocimiento que se da tanto en nuestros ayuntamientos como en otras instituciones y al final eh, pues quizás también, aparte de proyectos concretos, pues quizás lo que habría que hacer son marcos específicos precisamente para las diferentes políticas sectoriales. Es decir, bueno, igual el marco que hemos construido es un marco general que da pistas, pero igual no vale para todas las políticas sectoriales porque, bueno, habría que hacer pequeñas adecuaciones. Y bueno, eso sería un poco ir cambiando también desde dentro las, las maneras de vincularnos. Esquerra y Casco Doni, Nick, a mí va a de la ES, mañana va ir a que no lo va a tratar ni gusteó que esa eh, parte política en gará penean educarlo vulgarizquen, no lo veid comunidad te han dado energía, está aquí den instrumentalización de la identidad, las medidas pensando en servicios humanverdes, de abierto ver algunos comunitan de hori, es no, la unión tan ya ja, bueno hicieron, gente verga con verlo so, pa usuador, cuánto civil libertades instrumentalizan, hur era cunde en el lugar receptor de cantidad deón Interesa que el burocracio, bai el es de que se instrumentaliza. de igual es Dana Orme Steiruar, en el sector en la entidad de aquí en Nututa, vaya el cartel del asociacionismo Tadechiqui Ortán, cuando se libera de la boba y esta que tiene el acún de público de la etiqueta oral, va e, burocratización, e, institucionalización, era eraguillar, que es... El cartel baten va a parte de la pues bueno, hontan aritzen ha ganado la la costa, va da haber una cuna pública no la va a haber, estáis pillados, eso, estáis pillados, pillados, estáis pillados, estáis pillados, Ustedes que no saben que la bí, mota de es de e, bueno, a acompañamiento que dos en el país, en el país, de el país, en el país, en en en bueno, sin baña viátu al día, vais e, a vestirlo apartarse Es que intento apartarse montaba, te el burro el de dinámica, de quinta comunitario de que la flexible, En malgutas Eta biato berdoagula hori sabaltza, e, eta gero e, komentatzen zen duen e, produktivismo hori, edo velocidad guztio hori hori nahi nago la hori guztan denbora, baina nola da torren gutxinaka oza, gerturatzen. Bueno, ba, saiatu, la saia go, malua go, konfiantza, ez, ez da sortzen e, bi minututan, sortzen denbora ekin, eta hor jarri foku, ez? Euskerrik asko, Andoni, Itziar, Martín, eta Mariari. catzera